María se ha para que... Los pasos de San Miguel son la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Empiezan con la misa, después siguen los pasos, siguiendo a Jesús y a la Virgen. Los chicos cantan y las mujeres o las chicas portan a la Virgen. En la procesión las chicas van vestidas con, con la mantellina. y aquí una espada te traspasará Ah! Uh -huh.